No sé si ustedes recuerdan por allá en las épocas de la 1.9 Que salió un nivel imposible Un nivel que se llamaba Silent Cluster Que esto era prácticamente imposible Todo el mundo decía que era imposible Sobros lo subió, subió un gameplay de 29 No, 29, 26 minutos Y es increíble, o sea Un nivel que es más viejo que quién sabe qué O sea, salió en la 1.9 O sea, en la 1.9, en el 2015 o sea, Y pues hasta ahora se verificó Como lo están viendo en la pantalla Silentium Gradas No sé si se lee así, perdón Vamos a darle una practicadita porque es que yo no sé si que vaya a hacer de mí este nivel, ¿vale? Porque es que yo soy muy manco, ya soy muy manco O sea, ya no juego casi geometrías y es normal Casi nada, nadie juega casi geometrías Y es normal, ¿vale? Es normal con esta situación de Raptors Y bueno, vamos a dar la play ya mira mira Es que, es que, es que, miren, es nomás empezar O sea, no creo que lo termine oh, no, no, no, no, no. no creo que lo termine porque, bueno, esto es imposible Vean, chicos, esto es imposible Esto es imposible Ay, ay, ay, ay. Bueno, bueno, no, no, creo que, estoy, creo que, creo que acá pasó. Vean, bien, bien, bien, bien. Ahora toca hacer esto acá. Vean, es que... O sea, esto no es imposible. O sea, una persona se lo paso. Ah, es que acá hay una cesta de acá arriba. Claro, Skips. Claro, claro. Ah, ahora sí. Salto acá, salto acá. Ah, no. Vean, eh, tengo que saltar acá y después saltar acá. Oh, lol. Oh, my God. Esto es un juego que se salta. Oh, my God. No sabía, Skips. Gracias por recordármelo. Uy, vale. Uy, uy, uy, uy. Casi me sale este Strife Quiero que me salga este Strife Fly a la primera, ¿vale? Quiero que me salga la primera. Ya no me sale la primera. Vale. Eh, si es que me sale este Strife Fly a la primera. Bueno, bueno. Si es que me sale ya. Porque es que... La primera ya no me sale, eso ya está más, está más claro Que la, oh, ojo, es que soy muy manco Ya soy muy manco, ya soy muy manco, no me lo puedo creer Creo que esto tiene que ver un, un Un, este, un, que verga Entonces como paso de acá What ah, amigo mío Wow, no será el skips el descubridor Acá, y esto, esto es complicado, estos saltos son complicados Pero no, yo me lo paso a la primera, ¿por qué? Porque, si ah, acá toca darle un, un spam, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Oh, oh, me salió la primera. Si es que acá me reducen la velocidad, se supone que. ¡Ah, amigo mío! Es que, es que, es que, es que tengo que cogerlo con otra. O sea, el Star Post ahí no me sirve, ¿vale? Y ese tampoco me sirve aquí, o sea, what the fuck? Eh, bueno, si es que paso pasó. Cinco saltos, o sea, cinco saltos. O sea, cinco pinchos, perdón. Cinco saltos, WTF. Mira, mira, mira, mira, mira, cómo me lo paso. WTF, ¿cómo se pasó usted? ¿Cómo, ¿Cómo es esto fly se ¿Sí pudo pasar esto? O sea, es increíble, ¿vale? Es increíble, o sea, esta, esta es la parte, esta es la parte que a todos nos jodía, Que yo me la paso la primera, what the fuck? O sea, Acá toca hacer así, hacer así, Daltar. Esto es súper complicado, o sea, les invito a que lo prueben, porque es que yo cuando vi que... Bueno, un amigo me dijo que lo verificaran, yo quedé como todo... What the fuck? ¿Cómo es posible que hayan verificado esta mierda? Y sí, es que esto es súper complicado, o sea, yo no entiendo por qué no pasa esta parte, o sea... tal. Uh, está súper complicado Ay, Dios mío, es que es súper complicada esta parte y No no puedo pasar la primera toma ya ¿Otro más? ¿Es en serio que me pone otro más? No, ya te pasas Te pasas de verga, güey ¡Oh! Casi, casi, casi, dale, por favor, dale Tengo que hacer un buen timing aquí, tan, tan Bien, bien, bien, buenísima, buenísima Ahora que esta parte que obviamente toca hacer timing, o sea esta ya no sé por qué me lo puse a practicar, La verdad, no, está bien, no sé qué estoy pensando en platicarme, poner a practicar esto, pero bueno, da igual. A ver, ¿qué tengo que hacer acá, vale? Tengo que dejarme caer, hacer esto así, pan y ya listo. Esto, esta es la parte, esta, chicos. Esta es la parte que seguro todos recordarán, que no sé qué estoy haciendo, vale? Ah, creo que esto va al revés, no, no. Es que no sé cómo va esto, o sea, lo, lo, lo, lo, lo que se, está, se empieza a manejar solo, vale? Esto se, se invierte, ¿no? Ah, no, está bien, ahí está bien. Lul, casi me sale. Bien, ya falta uno. Esta, esta es la parte que, bueno, a muchos le he complicado, ¿eh? A muchos, y bueno, eh, yo la, cuando lo vi por primera vez que fue por allá en los videos de la 1.9 ¿eh? y eso, y dije, esta mierda es imposible. Esta mierda es imposible, te lo juro esta tengo prácticamente fácil y digo que fácil Y sigo perdiendo, ¿vale? ¡Flipa! ¡Flipa, chavales! No, mentiras, como dios este nivel, lo juro ¡Ay! El hiter click que toca hacer en esta parte No, no, es que no, no sé cómo pasar esto, de verdad Chicos, se lo juro que no sé cómo pasar esto Uy, oh, bien, bien, bien, bien, ya. Creo que ya salí, ya salí, ya salí. Bien, bien, y bien. Oh, lol. Oh, lol. Ah, vale, vale, esto es así. Mm, no te confundas porque es que estás vuelta. Ah, le pone la velocidad. Claro, claro. Menos mal, menos mal. Uy, oh, se vino la parte final. Esta parte final yo creo que no me la voy a poder pasar. ¿Por qué? Es qué? qué? Pues porque esta parte final es mucha de memoria. Creo que toca meter unos saltos todos. O sea, toca meter muchos saltos Bueno, es de memoria Es prácticamente de memoria Y no sé por qué no me pasó esto, ¿vale? Este nivel es timing, timing, timing Puro Pero puro de esos puros, ¿vale? Vamos a meter dos saltos acá Otro saltito Otro saltito Por algo me llaman saltitos Porque meto saltitos Lo pillas Máteme, please Y esto es lo que le digo a Las partes final, Vale, esto se viene acá Toca meter unos saltotes así saltitos, Saltitos, saltitos, saltitos Y así, no sé cómo va esto La verdad, no sé cómo va esto Saltitos, saltitos Y más saltitos, saltitos Saltitos, saltitos, saltitos Saltitos, saltitos Y no sé cómo Hacer esto, te lo juro, creo que acá toca dejarlo hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Y sal, dejarlo ahí, tan, tan, tan Dejar caer esto bicho acá, oh damn bro Casi que salgo, salgo, salgo, salgo, salgo de esta parte, salgo No me digas que esto, No yo dejo esto por acá, ¿vale, chicos? Esto es prácticamente imposible. Tacito grado con Creator de... prácticamente esto es imposible para mí, ¿eh? Para mí, porque vemos que Storefly se lo pasó, ¿eh? chicos. Espero que lo prueben acá hasta la idea acá abajo, se las dejo. Sí, de Tune eh, Gradas, que es básicamente Silent Close Step. El nivel que saliendo de en la época de la 1.9. Bueno, por allá en esas épocas, chicos, que ese nivel yo cuando lo jugué en... era auto, obviamente era auto. Yo dije, esto prácticamente es imposible. Y han pasado tres años. Y vienen, chicos, ahora lo estoy jugando en práctica y un gameplay nunca me vi en esta, ¿vale? Nunca. Muy bien está chicos, bueno pues nada, espero que les haya gustado El video, ya saben, prueben el nivel chicos eh, Esto va a Insane Demon, o sea Insane Demon, no, Extreme Demon, y pues nada Chicos, eh, si me ayudarían con un ricolino likes si llegamos a mil likes, y también se si suscriben al canal, los agradecería en el corazón Y vale chicos, pienso hacer una cosa, si en mi Instagram llegamos a mil seguidores eh, haré un sorteo, todo guapito O sea, voy a hacer un sorteo bien guapo chicos De pronto lo haga de, de no sé De tarjetas de 5 dólares Para Android, para Google Play, bueno Pues eh, lo haré, vale chicos, solo que eh, te sigan en Instagram, ¿vale? Y cuando llegue a los mil seguidores, sortaré algo bien tocho para todos ustedes, ¿vale, chicos? Que básicamente puedan ganar a estas personas, no un sorteo de una sola cosa, sino que puedan ganar a estas personas. Así que, pues nada, chicos, mi Instagram estará abajo en la descripción en primera fila. Y pues nada, chicos, sin más que que decir, nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.